La, muestra, la primera muestra de experiencias significativas mediados con DIC surgió de la inquietud de los docentes mismos, de una docente en particular que, que nos dice cómo esto no, va, eh, no se va a mostrar, todo lo que estamos haciendo. Y la verdad, que nosotros con Sara tomamos esa inquietud, esa idea, porque la verdad, nosotros veíamos en nuestro trabajo diario de visita a la escuela y de contacto con, con las direcciones veíamos el trabajo que se estaba realizando y decíamos, ¿por qué no socializar esto? Así como se hace la tele de ciencia, o se hace muestra de otro, de otro tipo, mostrar lo que está pasando contigo. Eh, también la idea no era mostrar producciones o productos terminados, sino que era eh, la, el intercambio de experiencias como un semillero y como la, con la idea de que, de que esto pueda servir para que los docentes se animen, se animen a probar cosas nuevas, vean lo que está ocurriendo entre, en otras escuelas y puedan eh, animarse el año que viene a desarrollar. También el, el hincapié estuvo puesto en, como dije recién, no mostrar una experiencia terminada y magníficas, sino mostrar eh, cómo se están aprendiendo las materias, cómo se están mejorando la enseñanza y el aprendizaje de, lo, de las materias eh, escolares eh, a través de la tecnología y brindando nuevas herramientas y nuevas alfabetizaciones a los chicos. Eh, los, las escuelas que se inscribieron fueron las escuelas primarias y se convocó a un proyecto en particular de escuelas del futuro con el tema de robótica y eh, drones. Con, donde relacionan la robótica con la programación eh, siempre hablando de programación por bloques para nivel eh, segundo ciclo de secundaria. por la escuela comercio y la escuela número 11 de tablas eh, en un momento se pensó digamos, primeramente eh, hacerlo con primaria porque son también los docentes destinatarios de, del taller de modernización digital básica para el nivel primario que se viene realizando desde más o menos, hasta o cuando empezaron a llegar masivamente los ADM a las escuelas del departamento y del territorio provincial, desde la coordinación se propone alfabetizar a los docentes para el uso de, este, de esta herramienta. Si bien no es la primera capacitación que ellos tienen, porque también se habían dado otros, otros dispositivos de capacitación, en este caso, con esos docentes que, que a partir de lo que iban aprendiendo en el taller iban implementándolo en secuencias didácticas, eh, se pensó en que mostrar esa escuela. Por supuesto que queda también la idea y la, la iniciativa ya para que empezara a sumar a secundarias también, donde también están ocurriendo cosas interesantes. Pero bueno, esta era la prueba piloto para ver si después se completa. Lo que se reflejaba en los talleres de Ambono, los talleres de Advertización Digital, fue que había eh, docentes que por ahí tenían otro nivel más superior al curso que estábamos dando pero hubo una buena interacción con los que realmente no sabían nada y fue muy rico para aquellos docentes que necesitaban un apoyo, digamos, de un par.